Los trabajos que se han realizado es la transformación de la materia prima que es la pura lana eh, Teniendo en cuenta que aquí hay una parte rural que se dedican al cuidado de las ovejas Y la señora, la, la isla, la lana, no la traen acá, nosotros la transformamos Entonces eh, elaboramos prendas en pura lana, tejidas, eh, algunas poquitas en telar la mayoría en dos agujas, como son ruanas, sacos, abrigos, chaquetas, bufandas, guantes. Bueno, el origen de la parte artesanal viene de mi abuelito, que en su juventud él trabajaba cintas para las señoras de aquella época, para vestir sus faldas. Él cuidaba primero sus ovejas, hilaba la lana, la tinturaba y elaboraba las cintas que hoy en día pues lo llamamos chumbis. Luego después eh, ya mi abuelita también aprendió a tejer en dos agujas, lo cual pues hacían prendas y cosas para ellos, eh, sacos, y chalecos, que era lo que más eh, trabajaban en esa época, y le enseñó, cuenta mi mamá que le enseñó a ella a tejer. Eh, cuando ya tuve una edad de 6, 7 años, pues a mí me entró el gusto por el tejido y tejía prendas para las muñecas, eh, mis vestiditos para las muñecas, los, las ruanitas y cositas que inclusive lloraba mucho por aprender, eh, ese era mi interés, aprender y pues eh, como que... Me daba estrés y lloraba mucho cuando no podía aprender, pero sin embargo insistí mucho tiempo. La directora de cultura acá en el municipio me llamó y me dijo, Luz María, eh, me llaman de la gobernación, hay un proyecto para los artesanos que quieren mejorar su producto, que si estaría interesada. Le dije, ¿qué se trata? Dicen que es algo como de diseño. Pues ahí mismo, interesadísima, dije, listo, pues, eh, la lista de personas ya la tenemos y nosotros estamos interesados. Y así fue como eh, para el año 2014 se dio el inicio del trabajo del laboratorio de diseño en el municipio. Artesanías de Colombia, como ustedes saben, es una empresa de economía mixta, adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Justamente en el año 2014, Cumplimos 50 años de existencia y en estos 50 años hemos hecho un trabajo de intervención que ha permitido la visibilización de la artesanía en Colombia. Hoy se reconoce la existencia de una muy buena artesanía de gran calidad, gracias a un esfuerzo de recuperación de esas expresiones artísticas que en todo el país eh, se han manifestado. En asocio con la Gobernación y atendiendo a más de 600 artesanos, Proveniente de 30 municipios del Departamento de Cundinamarca, se realizó el proyecto Ampliación de Cobertura Geográfica y Demográfica, que busca descentralizar y asignar recursos para la transferencia de la metodología de artesanías de Colombia. En él se han hecho la ejecución de más de 60 actividades, tres investigaciones, un variado diseño de productos, se han identificado referentes y elaborado catálogos, entre otras varias actividades, como por ejemplo la creación de una plataforma de Internet de última tecnología para la ubicación y búsqueda de los artesanos del departamento y sus productos. El objetivo del proyecto ha sido el fortalecimiento del desarrollo económico y comercial de las vocaciones productivas y artesanales de las comunidades a través del mejoramiento de la cadena de valor de la actividad artesanal. Está orientado fundamentalmente al levantamiento de la línea de base de los artesanos en cada región, eh, tratando de consolidar, como lo estamos haciendo, un sistema de información que registre no solamente eh, la identificación de los artesanos, sino los oficios, las técnicas, eh, eh, su composición, la hablar de las familias, la composición demográfica, la localización. En últimas, se, se requiere o estamos trabajando en el montaje del sistema de información estadístico de la artesanía en Colombia, de manera que va a permitir hasta la georreferenciación de los artesanos en las distintas regiones y su clasificación por oficios, por técnicas, etc. La que nos reunimos acá con el fin de iniciar eh, las actividades para este año eh, queremos hacer hoy un conversatorio entre todas qué es lo que quieren que se haga en este año eh, hay varios eh, proyectos, hay varias eh, propuestas de algunas personas entonces queremos que en grupo socialicemos esa parte y miremos qué se quiere trabajar El desarrollo social, el desarrollo humano y el desarrollo empresarial constituyen los tres un módulo de trabajo en donde lo que se pretende por supuesto es contribuir a la generación de autonomía individual y grupal en los artesanos. Nos interesa que cada vez más puedan ellos, eh, como están expuestos a los mercados, poder negociar, poder participar en los mercados, poder fortalecer su capital humano poder generar procesos organizativos que les faciliten la generación de economías de escala, por ejemplo, para acceder a las materias primas, por ejemplo, para la comercialización. En fin, ese tema es quizá el más importante de todos los proyectos, el tema del desarrollo social, que incluye el desarrollo humano y, por supuesto, elementos de desarrollo empresarial. Yo, artesano de Arcilla, hace más o menos por ahí unos 30. Y ocho años más o menos y cómo fue su aprendizaje por su cuenta o eh, enseñó? mi abuelo mi abuelo era peluquero y él le gustaba hacer cosas de barro él era prueba de purificación sí, ¿Sí? le gustaba hacer cosas de barro y yo me ponía a mirarlo y, y me cogió la pues la idea de pero él se murió y yo que suelto y me tocó ponerme a sino que yo lo que hacía era figuras de, hacía era escatillas, esculturas pequeñas, entonces, después ya comencé a hacer las, a hacer vasijas de barro, eh, ya después de las vasijas de barro comencé a hacer, eh, por decir algo, otro tipo de figuras, como eran eh, animales, eh, eh, incluso rostros, bueno, entonces, Paré por una por un tiempo mientras estudié y luego me puse a trabajar y dejé un poquitico, pero más sin embargo lo tenía como un no era digamos como una producción muy, muy que muy muy continua, pero sí eh, trabajaba, hacía cositas para vender y, y nunca lo dejé de la... entonces, Hoy a hacer? no sé qué pasó. Se la No. Actualmente estoy trabajando totumo, eh, llevamos ya dos años en capacitación con Artesanías de Colombia, he aprendido bastante, eh, estamos trabajando en este momento calados porque queremos darle una, una identidad a Girardot. Eh, empezamos buscando los referentes, eh, un referente de Girardot es la flor de la cacio se le llama Girardot, la ciudad de las Pasaccia. Eh, hicimos diseños sobre eso sobre la flor, se trabajó. Eh, también se trabajaron calados porque en esta ciudad hay dos o tres barrios que antiguamente sus casas eh, estaban decoradas. En la parte de arriba, en sus puertas y ventanas, tenían calados. En esa época le llamaban plantillas. Esa técnica fue traída a Girardot por árabes porque en el año 1920, eh, la ciudad habían llegado muchos árabes. Ellos llegaron, su trajeron su técnica y ellos eran los que estaban eh, viviendo en, en esos barrios. Dentro de las asesorías que tuvimos fue el de la imagen corporativa. Eh, yo tenía mi logo, pero el diseñador gráfico lo mejoró algo. Eh, lo presentamos para lo de la el registro de marca, en cuanto a la asesoría en diseño, pues sacamos los referentes que no lo teníamos. Para exportesanía sacamos productos, eh, los enviamos. en La feria empezó un viernes y no les estaba agotado mi producto. Igualmente, el módulo de producción está orientado a mejorar los procesos y las técnicas que los artesanos de Colombia utilizan en la producción de sus bienes, en este caso las artesanías, eh, está orientado a optimizar, a mejorar, a hacer competitivos los productos artesanales, entendiendo como eso el mejoramiento de la calidad a través de la optimización de los procesos, de las prácticas, de las tareas, de las técnicas. Es muy importante eh, este módulo en la medida en que permite además recuperar técnicas y procedimientos y adecuarlos a las condiciones eh, modernas, por decirlo de alguna manera. En el 2013 empezamos como desde octubre, muy poquito, aprendimos cosas muy hermosas, pero este año, del 2014, como desde junio para acá, no, lo que se ha aprendido es algo totalmente diferente a lo que estábamos haciendo. Estuvimos en el laboratorio de Cundinamarca, nos fue súper bien, nos faltó, fue tiempo para hacer cosas para las personas que mandaron más, les fue muy bien. Como decían algunas, nunca hayamos tenido tanto dinero junto a nuestras manos por las ventas de Totumo. Y que nos vean es como artesanos, porque es que el artesano es muy diferente a la persona que hace su manualidad. La manu manualidad también se puede volver artesanías, pero para eso hay que hacerlo y lleva su tiempo. Principalmente eh, se trabajaron los tintes eh, en lana, tintes naturales y tintes industriales. Y en junco y en tintes industriales. ¿Qué aplicación tiene esto? Pues eh, eh, comercialmente y por tradición la lana siempre se ha trabajado con los colores que vienen. Pero resulta que dentro del medio comercial hay cosas que se agotan cansan también a la vista si todos todo el tiempo se viene trabajando lo mismo, hay que hacer nuevas propuestas y una de las cosas que cambia mucho el aspecto de la, de la, del objeto es el color y es un componente muy importante en la parte del diseño entonces eso se trabajaron en diferentes talleres, se trabajaron grupos diferentes con diferentes eh, perfiles de, de personas pero eh, con un fin era hacer unas sacar unos diferentes colores para que ellos tuvieran esa aplicación en los productos. Entonces se les enseñó todo el proceso y se trabajaron con unos materiales y unos colorantes que fueran un poco también con el medio ambiente. El grupo de sutatausa de es un grupo en la madre todas son mujeres, yo creo que la mayoría son mujeres cabeza de hogar. Cabeza de hogar en el, el principio es que no importa que esté casada o no, sino que es la persona que da la economía a, a su casa y ese es el perfil de la mayoría de las, de las mujeres acá en la región el promedio de edad estamos hablando de personas que de 25 para en adelante donde la mayoría son personas muy mayores la mayoría tienen más de 40 años eh, que por tradición han tenido el trabajo en lana que saben que es un proceso de hilatura que saben que es un proceso de, de tejeduría que conocen muy bien la materia prima, pero les falta un poquito de actualización y les falta un poquito de diversificación dentro del mismo proceso para que sus productos sean más exitosos comercialmente. Entonces con ellos se trabajó los talleres de tintes naturales, de tintes industriales y se trabajó acerca del procesamiento de la lana. Este grupo tiene una, es un grupo muy entusiasta, es un grupo sólido, es un grupo que se le ve las ganas de hacer algo diferente, que está en un proceso de cambio, este es un grupo que tiene una líder muy importante que es Luz. Luz es una persona que tiene mucho conocimiento en la parte de tejidos, es una persona que sabe para dónde va y que tiene muy, muy claro su panorama y su proyección. ...con respecto a su trabajo artesanal. Las comunidades que trabajan con lanas y textiles... ...fueron objeto de la entrega de unas máquinas... ...que mediante el modo de electrólisis... ...sirven para el tratamiento de las aguas residuales... ...lo que permite reducir el impacto ambiental... ...e incluso la reutilización del preciado líquido. Ya que como en el municipio, o sea dentro del casco urbano... Eh, ...nuestras aguas residuales irían a la planta de tratamiento... Es más efectivo como en los sitios de vereda donde que vamos ver. a tener que, que ver con, con la contaminación del medio ambiente a través de, de las artes. El tema del diseño es muy importante en la medida en que está contribuyendo a hacer más competitivas las artesanías colombianas. El tema del diseño eh, le agrega valor, sin lugar a dudas, ese saber acumulado eh, y que se ha transmitido ancestralmente de generación en generación para lograr entrar y permanecer en los mercados. Yo creo que es una de las cosas más importantes que ha hecho Artesanales de Colombia en su historia, es haber contribuido con elementos de diseño para mejorar la calidad de los productos de los artesanos. Por supuesto que se trata no de desnaturalizar eh, los símbolos y la simbología presente en las obras artesanales, sino de adecuarlas y en general procesos de intervención conjunta entre el diseñador y el artesano en lo que se denomina codiseño para digamos sintonizarse con las demandas y las tendencias de los mercados En Totumo desde el año pasado antepasado ya se inició un proceso de experimentar en la transformación de la materia prima de tal manera que tuviese una diferencia desde la técnica misma frente a lo que hay en otras regiones del país que se buscó? en otras regiones del país se pinta el totumo, se laca, se hacen reservas que se evita que pinte el color y muchos degrades que se logran con aerógrafo, tallas muy superficiales, incisiones sobre el totumo, en otras regiones hacen unos ahumados y después incisiones. En Girardot encontramos que hay un maestro muy bueno en cuanto a ensambles, intentamos pegarnos de él para subir el nivel de toda la comunidad, cuando llegué al municipio había mucha manualidad más que trabajo artesanal en totumo y esa manualidad lo que principalmente nos hacía era decorar el totumo con diferentes técnicas, entonces lo que buscamos ahí con los artesanos fue transformar realmente esa materia prima, implementamos procesos de tinturado, procesos de talla, ya no la misma talla, superficial, sin unas tallas un poco más complejas. Vimos también cómo hacer procesos de decorado con aplicación de diferentes tintillas para generar unas texturas con más movimiento. Pues se trabajó para lograr unos productos que tuvieran un valor agregado indiscutible en el mercado y eh, generar diferentes usos en el totumo que nos pueden facilitar mucho el trabajo artístico. muy importante eh, agotar los esfuerzos que permitan que estos productos artesanales, que las artesanías lleguen y permanezcan en los mercados. En ese sentido nos consideramos que existen varias posibilidades. Por un lado las ferias, como en Colombia existen tantas ferias como pueblos existen, es una importante posibilidad de venta y distribución de artesanías. Pero también hay ferias especializadas en Colombia, Artesanías anualmente realiza la Feria Nacional Expo Artesanías, que se realiza en Bogotá en el mes de diciembre. Es como el espacio terminal eh, en donde muchos artesanos con la mejor calidad llegan a exponer sus productos. La importancia radica en la exploración de las técnicas y las posibilidades de uno mismo como artesano. Eh, cómo desarrollar nuevas ideas, retomar las técnicas que uno ha tenido antes y sobre todas las cosas, eh, comprender cómo se está manejando la tendencia de diseño en Colombia y una, y una oportunidad para eso fue participar en artes en mis artesanías y aparte de todo eso eh, fue un trabajo que se hizo con mucha alegría. Y, sin expectativas o hacer las cosas que hacen allí las... El primer módulo que se ha realizado dentro de este trayecto de cuatro meses ha sido eh, bueno, importante porque eh, por medio de los ejercicios que se han hecho por, ejemplo, por el medio del taller de referentes en el que el artesano reconoce la importancia que tiene la característica de ellos y plasmarla en sus diseños y en sus productos que tengan una identidad. Eso eh, creo que eh, manifiesta la importancia, que, la, la real importancia que tiene la artesanía, porque asimismo se puede lograr que el artesano encuentre en la artesanía. Su, su vida, su sustento económico y que, no solamente, y que no vaya quedando relegado el oficio, sino que eh, logremos resaltar esa, esa importancia de la identidad eh, y del rescate de la, del oficio y de la técnica, siempre apuntando a un mercado actual. En cuanto al proceso mismo de trabajo con los artesanos, algo que hay que tener en cuenta y es que se busque el apoyo de múltiples entidades, no solo de artesanías de Colombia, sino de cuanta entidad pública o privada quiera hacerlo, es coordinar esfuerzos para apoyar a los artesanos continuamente en el desarrollo y mejora de sus productos, buscar unos mejores canales de comercialización, e intentar que el artesano logre llegar directamente o casi directamente al productor final para que él sea el beneficiario realmente de la, del trabajo que él hizo no como ahora está pasando que la cadena de intermediación es tan grande que el valor agregado se queda en los intermediarios y no en el productor inicial, que es el que está poniendo todo su esfuerzo, su conocimiento, pero por falta de ese mismo conocimiento no está accediendo a los mercados de una manera eficiente. La última participación en Espartesanías eh, se vio reflejada al el las capacitaciones que hemos tenido con Artesanías de Colombia y con eh, las personas que han venido a apoyarnos en todos los temas, porque los productos que elaboramos para este evento fueron los que más se vendieron, entonces nos dimos cuenta que sí nos hacía falta un trabajo unido entre diseñadores y artesanos que lograremos hacer una fusión de, de buenos productos esto ya es un sotumo hecho y esto, o sea, eso, eso es esto es como mágico uno le hace las formas le hace las hojas que lo talla que lo cala hemos dicho eso es como parir un hijo cada, cada pieza es parir un hijo la verdad y eso a mí me encanta a mí no me no me da pereza yo trabajo hasta las 3, 4, 5 en la mañana, duermo dos horas y vine de derecho, me tomo mi café y de derecho para taller. O sea, esto me tiene bastante traga, la verdad. Ha sido una experiencia muy buena, he aprendido muchas, muchas cosas. A mí me gusta mucho bordar. ¡Pude sacar un suéter de entonces! ¡Ay, las cosas que me estaba acostumbrada después de mí! No suéter, pero lo hice. Muchas gracias, muy lindo por haberme permitido esa oportunidad. Que podamos tener más productos a la venta, para pues, así tener más opciones de venta. Me gustaría salir más adelante, que sigamos aprovechando que vamos muy bien. Me ha gustado mucho aprender a bordar. Estoy también aprendiendo a tejer hasta ahora. Me parece muy interesante. Es un momento que uno lo coge como relajación, como descanso y pues uno como joven pues es muy interesante aprender y que la artesanía sale adelante. Bueno, y es así como después de un proceso de casi seis meses de trabajo donde tuvimos que hacer selección, elaboración de norma técnica, verificación de requisitos, María que lideró este proceso y sus compañeras artesanas hoy hacemos entrega de 41 sellos de calidad que por supuesto esperamos que puedan seguir siendo mucho más el número de artesanas que acceden a esta certificación y trabajando muy fuertemente seguramente así será ahora que ya tenemos el nivel técnico muy elevado a trabajar muy fuerte en diseño y en comercialización para mejorar la oferta artesanal de Cundinamarca es así como hoy recibe sello de calidad, la artesana María Edilma Palacios de Tenjo. Entrega a la doctora Aida de Este sector de los artesanos obviamente representa un atractivo muy importante y obviamente un fortalecimiento de muchas familias en su economía. Entonces garantizar que puedan tener un certificado de calidad, a través de eh, nuestros aliados tan importantes, Artesanías de Colombia, el Contec, pues garantiza que ellos tengan un producto garantizado, certificado, que al momento de comercializarlo entrar en el mercado va a tener una gran confianza en el público y va a garantizar que tengan mejores ventas, por eso es que es tan importante este proyecto que garantiza ese certificado de calidad y que le da toda la confianza tanto... A la persona, al artesano que está fabricando su producto, que es un excelente producto ya con todas las condiciones de calidad, y al, al comprador que seguramente va a tener la confianza de que él está vendiendo un excelente producto. El proyecto cuenta con una maravillosa página de internet, en donde, por ejemplo, fácilmente, con el buscador de Google, ya eh, ubicando uno, artesanos con una marca, vas a llegar a ella está discriminado por oficios, se puede buscar la información por oficios, y eh, va a ir llevando de manera categorizada a la definición de cada tipo de trabajo y a llegar a conocer qué artesanos, qué personas, con todos sus datos de contacto, hacen los diferentes trabajos en el departamento de Cundinamarca. Es importante resaltar que este proyecto tuvo carácter de alianza de entidades gubernamentales a nivel de eh, tanto la gobernación de Cundinamarca y enlaces con las alcaldías municipales. Mm, siempre está referenciado la manera para contactarse y eh, llenando un formato tradicional de datos de contacto para sistemas de internet o bien sea encontrando eh, los datos específicos como mencionábamos de cada uno de los artesanos registrados mmm, para el departamento recordemos que en el proyecto trabajaron o se vincularon más de 600 artesanos